¡Chicos! <risa> Bienvenidos de vuelta, los niveles del agua bajaron de nuevo en el juego de Fortnite y al parecer muchos jugadores están comenzando a hablar sobre las nuevas ubicaciones que están regresando a Fortnite después de que el agua desaparezca, pero... Han aparecido muchos nuevos secretos y misterios, algunos de ellos bajo el agua incluso, y muchos de ellos actualmente están cambiando. Chicos, estaremos hablando de esto y explicando todo lo nuevo. Estará demasiado cool y estará todo en este video.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 Recuerden, estamos sorteando 5000 pavos por los 400.000 suscriptores del canal, estamos demasiado cerca de esa cifra y vamos a celebrarlo regalando 5000 pavos para alguien de la Neox Army, lo único que deberán hacer para participar es pasarse por el link que tienen aquí debajo en la descripción... En la primera línea y seguir unos sencillos pasos hermanos Debajo en el comentario fijado también se los dejaré Y espero que tengan mucha suerte, cracks Muchísimas antiguas ubicaciones están siendo añadidas de nuevo en el juego esta temporada Ya sabéis cómo el agua está poco a poco bajando cada día su nivel Y eso significa que cada día falta menos para que el estado de nuestra isla de Fortnite ...vuelva a ser el normal tal y como era antes. Entonces, al parecer, cada vez que el agua de Fortnite está bajando... ...muchísima gente publica los cambios más fáciles de ver y los más sencillos. Pero nosotros trataremos de mejorarlo, de mostrar algo mejor... ...mostrando los cambios secretos que aparecen en Fortnite... Hablando de los secretos y misterios... Que literalmente nadie está hablando de ellos... ¡Bien! <risa> el primer cambio más loco que estamos viendo... Después de que el agua disminuya la isla... Hemos descubierto el regreso... De dos grandes personajes... Que ya conocíamos en el juego... El regreso del hombre tomate... Tomatoide... Y de la hambur hamburguesa... ¡Guau! ¡Wow! Cierto es que realmente... Nunca desaparecieron del todo, porque llevan con nosotros desde el principio de la temporada. Solo que el agua no había bajado tanto hasta este punto, nunca. Incluso creo que antes estaban situados en otro lugar del mapa, no en este. Bien, dudo que realmente vuelvan las ubicaciones de estos dos grandes personajes, pero realmente gracias a la bajada del agua de Fortnite hemos podido ver regresar a estos chicos de nuevo al juego. Al Tomatoide con la cabeza de tomate Y al hamburg... Ah. ¿Cuál es su nombre, hermanos? What the fuck? No me acuerdo, loco ¿De qué estamos hablando, cracks? Estos dos ya estaban juntos desde el principio Por una larga temporada Desaparecieron Pero ahora han regresado ¡Puh! Hermanos, les he echado demasiado de menos ¡Bienvenidos de vuelta, cracks! Pasando al segundo de los misterios más chulos para el vídeo de hoy... ...tenemos un nuevo secreto escondido por la parte del bosque de Fortnite... ...algo que realmente puede que les encante... ...y además tiene algo que ver... ...con las setas... Chicos, primero debemos recordar... ...esta filtración acerca de la seta mágica... ...que hace tiempo estuvo por el juego... ...acerca de un nuevo consumible... ...al parecer que podía regenerarte la vida... Jamás pudimos lograr ver este tipo de consumible dentro del juego de Fortnite. Al menos yo, cracks, con la suerte que tengo. Y menos en esta temporada 3 del juego. Pero al parecer, con el regreso del bosque al completo de Fortnite. El regreso de las ubicaciones a Fortnite. Es obvio entonces, el regreso de la seta también ha llegado. Lógicamente, esta seta es una seta muy complicada de encontrar en el juego y la mayoría de todos los que vean este video es probable que jamás la hayan encontrado en sus partidas de Fortnite quizás alguien sí pero esta seta está en el juego hermanos encontramos muchas de ellas en el modo repetición y sabemos que realmente sí que existen en el juego así que deben creerme hermanos quizás debamos buscarlo un poco por el mapa Sé que estás por aquí, mi panita... No soy de esos que se rinde tan rápido, cabrón... Venga para acá, lambe bicho... ¿Dónde se encuentra, huevo? No lo encuentro, hermanos... No pienso rendirme en encontrar la seta famosa... La cual, si interactúas con ella, te persigue por toda la partida para curarte la salud... Hermanos, no pienso rendirme... Aunque me tire todo el video... Aunque me tome todo el rato... Aunque me tome todo el día... No importa cuánto tiempo me tengas buscando, crack... Yo sé que podré encontrarte, así que hermanos esta es mi garantía de que jamás les fallaré Y encontraremos a ese pequeñín en la isla uh, O no lo veo <ríe> Escucharme cracks, de veras está en algún lugar del bosque de Fortnite y deben encontrarlo Quiero que la Neox Army directamente vaya a buscar a este pequeñín. Y debemos encontrarlo, cueste lo que cueste, para mostrárselo a todo el mundo. Así que si alguien logra encontrarlo, que me lo haga saber en la caja de los comentarios aquí debajo, por favor. Si no me creen, pueden ir al modo repetición y les aseguro que lo encontrarán. Está dentro del juego. Solo que es un poco imposible de encontrarlo en las partidas, pero ahí está. Dejando apartado este tema... Nos centramos ya en la parte más importante del video. Hablaremos de algo relacionado con el regreso de alguien importante en el juego. ¡Ja, ja! Con las bajadas de los niveles del agua en Fortnite, este lugar de la isla está haciendo su regreso al completo tal y como lo conocemos. Es una ubicación realmente sin nombre, pero todos nos acordamos de esta, porque... Nos recuerda a estas grandes cascadas Pero aquí se esconde Un nuevo secreto y misterio De oro Que ha sido añadido recientemente al juego Solo debemos encontrarlo oh, oh, Aquí te tengo Lo tenemos Y ha regresado Si no se acuerdan de esto Es el retrete de oro Que hace una referencia nueva A que Midas está de regreso en Fortnite. Así que según esta filtración parece que sí, realmente Midas podría seguir con vida y todavía en nuestra isla de Fortnite. Realmente confiamos mucho en esta teoría. Así que tan solo ahora ya nos quedaría por descubrir un nuevo secreto y misterio en este video. Espero que estén preparados hermanos. Demasiado bien, recordamos esta ubicación en la temporada anterior, ¿verdad? Esta ubicación al principio se convirtió en la ubicación secreta de Deadpool. Al parecer, el tito Deadpool aparecía justo en este lugar del juego, en el tráiler oficial de la temporada. En el tráiler hermanos, no, no, en el juego no. Es la guarida de Deadpool. Pero lo mejor no es lo que realmente podemos ver si nos hundimos en esta ubicación, sino... Que realmente parece que esto ha regresado de nuevo al pasado, como lo conocíamos al principio. Mirar el regreso de los osos de peluche, acordaros cómo los ositos de peluche tuvieron que dejar este lugar por la invasión de los gnomos. ¿Por qué está sucediendo esto en el lugar Fortnite? Esta ubicación claramente ha regresado al pasado y ha vuelto de nuevo al principio. Epic Games, ¿qué está sucediendo hermanos? <risa> ¡Cracks! Ha llegado el momento de despedirnos del video de hoy. Realmente, espero de corazón que les haya entretenido muchísimo y les haya encantado demasiado. Recuerden apoyar con el código de neox en la tienda de Fortnite y debajo, en el comentario fijado, tienen el sorteo de los 5.000 pavos en Fortnite. No desaprovechen la ocasión y participen, que es totalmente gratis. Ahora sí que sí. Tchau!